Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Hoy estaremos orando por el descanso de los difuntos, María Luisa Jiménez en su cuarto mes, Xiomara Altagracia Cueto Guzmán, quinto mes, Vicen Daniel, primer año, Lilian de Mejía, Mercedes Sicard de Reynoso, Dolores Acosta, Suleimán Jauli Vicente en su séptimo mes, Junior Antonio Brito Mejía, Darling Mejía y Silvia Modesta Jiménez Viuda Almonte. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo padre Wellington Rosario de la parroquia Pío X y acompañado del diácono Rafael Martínez de la parroquia Asunción del Señor del sector de Lucerna y los acólitos. Con alegría y gozo cantamos. Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y, y con, con tu Espíritu. ¿Cómo están queridos hermanos? Bendecidos Padre. Hoy venimos ante ti Señor, porque estamos agradecidos de todo lo que tú has hecho en nuestra vida mi Dios. Ayúdanos Padre amado Vivir esta Eucaristía Consciente de tu presencia Consciente de tu amor Consciente de los bienes Y las bendiciones Que tú has hecho en nuestra vida Pero para vivir a plenitud Esta Eucaristía Jesús Ayúdanos también a reconocer Que somos pecadores Y hoy Padre amado Queremos restaurar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 adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de la primera lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barat, Sansón, Yesé, David, Samuel y los profetas. Esto, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones apagaron hogueras voraces, equivaron el filo de la navaja y de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que cobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes de las cadenas y las cárceles, los apedrearon, los aserroraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo oprimidos, maltratados, el mundo no era digno de ellos. Vagabundos por, por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra, y estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo, lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ello no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. de sí. Señor, reserva para los que te temen, y concede a los que a ti se acogen, a la vista de todos. Este corazón, los el Señor. En el asilo de tu presencia lo escondes de las conjuras humanas, los oculta en tu tabernáculo, Frente a las lenguas pendencieras ¡Sed de corazón Los que en el Señor! Bendito el Señor que ha hecho por mí Prodigios de misericordia en la ciudad amurallada ¡Sed! Decía en mi ansiedad: Me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Corazón, los que del Señor. Amad al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces.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 Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Seracenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr se postró ante él y gritó con voz potente, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Él respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos» y les rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos pasiendo en la falda del monte. Los espíritus les rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron a los cerdos, y la piara, unos dos mil, se alanzó al acantarillado y abajo al mar y se ahogó en el mar. Los polquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los celdos. Ellos les rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a casa con los tuyos» y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. A un Jesús Que procura el bienestar La felicidad La liberación para cada uno de nosotros Vemos a Jesús en su labor Se encuentra con un endemoniado El endemoniado de Gerasa Nos Deja de manifiesto a cada uno de nosotros El poder de Jesús Sobre el maligno Un poder que se impone poder que libera. También queda de manifiesto en el evangelio de hoy la manera de cómo actúa el maligno y lleva a este pobre hombre que se encuentra poseído al borde de la muerte. Esa es la palabra que se encontraba en el cementerio, signo de muerte y destrucción. El momento estaba atado con cadenas y se encontraba también en un cepo, y eso es lo que viene a hacer el maligno con nosotros cuando le damos cabida en nuestra vida: viene a atarnos, a destruirnos y quiere también ponerlo en el borde de la muerte. Todo lo que tiene que ver con destrucción, vicio viene del maligno y lo vemos hoy queda bien claro en este evangelio toda cultura de muerte, aborto, eutanasia, sinato, todo ese es modo operandi de satanás. Eso es lo que satanás procura con cada uno de nosotros, pero en cambio Jesús procura la liberación. Procura la sanación, procura la libertad y la liberación de cada uno de nosotros. Y esto es lo que hace precisamente en este hombre en primera instancia se resiste a que Dios actúe en su vida. Pero Jesús actúa en su vida y le da la liberación. Vemos por otro lado. Los lugareños, los porquerizos, Jesús expulsa los espíritus y tocan sobre los cerdos y los cerdos se ahogan en el lago. Los porquerizos ponen por encima sus bienes materiales y no aceptan a Jesús. Y le piden a Jesús que se marche del lugar y no deja que Jesús entre a su vida. Y no deja que Jesús haga en ello quizás lo que hizo en este endemoniado. Y queda de manifiesto que en nosotros está la libertad de acertar a Jesús o de rechazarlo. En nosotros también está la libertad de dejar que el diablo actúe en nuestra vida. Y el diablo actúa de manera distinta la manera más leve y más sencilla es las tentaciones, constantemente este diablo tentándonos para que nosotros desde nuestra libertad actuemos y nos apartemos de Dios, pero esa misma libertad es la que también nos permite a nosotros optar por un Dios que libera, por un Dios que transforma, por un Dios que acompaña a sus hijos, que Dios les bendiga queridos hermanos, y recuerden que el diablo es como un perro amarrado que nos muerde simplemente si nosotros nos acercamos a él. Si nos mantenemos en la gracia de Dios, en la presencia de Dios, es imposible que el diablo ejerza su poder sobre nosotros. Porque el poder de Dios es más fuerte. Que Dios le bendiga. Amén. al Señor nuestro Dios, rico para todos los que lo invocan. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la iglesia, para que el Señor le conceda anunciar desde la vida sencilla, abierta y fraterna, lo que Dios tiene preparado para sus hijos, oremos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos de la tierra, para que sean respetados los derechos humanos, se, se termine con la injusticia y la paz sea una realidad, oremos. Vamos, Por las familias cristianas, para que en ellas se ore con confianza, se viva con austeridad, se enseñe a compartir y se formen hombres y mujeres, Capaces de transformar el mundo Haciendo el bien Oremos Te lo damos, Por todos nosotros reunidos En el nombre de Jesucristo Para que testimoniemos Las obras de Dios Y vivamos con convicción Nuestra fe, oremos Te lo damos, óyenos Señor Dios nuestro conceder lo que tú bien sabes que necesitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hermano de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba en de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de todas sus Iglesia. presentamos Señor estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento concédenos al aceptarlas con bondad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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues, aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracia para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando lleno de alegría.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 pedir que alabado sea por siempre este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 a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. María Luisa, de si alta Altagracia, Vicenta Daniel, Lilian de Mejía, Mercedes Sicard, Dolores Acosta, Suleiman, Junior Antonio, Darling Mejía, Silvia Modesta Jiménez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro,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 la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu en el amor de Cristo compartan un saludo de paz Sana, el que libera y que transforma nuestra vida, el rey de reyes, señor de señores, el dador de la vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy ustedes los invitados al banquete del Señor. Sí, Señor, no soy yo soy digna de que estés en la casa, pero creo que no palabra tuya no bastará para sanar.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 como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Oremos, alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, gracia. El, el Señor, Señor es contigo. Es contigo. Bendita, Bendita eres entre todas las mujeres. Las mujeres. Bendito, Bendito es, el es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, María Madre de Dios, de, Dios, de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra, de nuestra muerte. muerte. Amén. Les recordamos que mañana a las seis de la tarde, por ser el Día Internacional de la Juventud, hay una misa especial para los jóvenes. Están todos los jóvenes invitados y por favor, para que ustedes también lo comuniquen a sus amigos y en sus hogares y que puedan venir mañana en esa misa especial. También queremos agradecer la presencia del Padre Wellington Rosario de la Parroquia San Pío X. Padre, muchas gracias por esta celebración tan sentida, tan especial. Y de la misma manera, agradecemos al diácono Rafael Martínez de la Parroquia Asunción del Señor. Que el Señor bendiga su servicio. Gracias. el Señor esté con ustedes y con su espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus planes y proyectos y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. I'm